Muy buenas, chicos y chicas, y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy vamos a hablar del círculo vital del overthinking. Os voy a explicar, es decir, cómo nace ese overthinking, por qué nos da por el culo tanto y qué podemos hacer para que no nos dé tanto por el culo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allá, pero os saco. El overthinking es el sobrepensamiento, ¿vale? Para los tontos opa fácil, porque ahora todo se, se pone, son anglicismos. No, es el que tú tengas una duda constante sobre un tema recurrente. Es decir, pillo el mistol o pillo el fighting. Es así de fácil. Y te quedas ahí 20 minutos, porque uno vale 2,11 y el otro vale 2,20, pero el con 2,20 te aporta menos, pero el con 2,11 te aporta más. Y dices, tal, bueno, no sé si lo he dicho bien, pero la cuestión es que te quedas empanado y estás... Un, tres horas para, para comprar en la Mercadona, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de un sujeto X, ¿vale? Este sujeto X tiene que hacer 10 tareas, ¿de acuerdo? Durante el día. Entonces, cuando llega a la oficina, tiene esas 10 tareas encima de la mesa. ¿Qué ocurre? Ahí es donde entra el overthinking. ¿Cuál tiene más prioridad? ¿Cuál atiendo primero? ¿Qué energía tengo para atender cualquiera de las tareas que esté allí? Eso es lo que va a hacer el overthinking. Entonces, lo primero que te voy a decir es que te organizes por prioridades y por objetivos. Es decir, de esas 10 tareas, dime cuáles, cuáles realmente tienes que llegar al final del día y tienen que estar totalmente solucionadas. Luego, no seas perfeccionista. Es que no te va a servir absolutamente para nada. Entonces, con que esas 10 tareas las saques con un 7 es más que suficiente. Cuando digo un 7 sobre 10 es la productividad, ¿de acuerdo? Y también es muy importante establecer deadlines. Deadlines, otro anglicismo que quiere decir... Eh, fechas límites, ¿de acuerdo? Imagínate que tú estás dos horas enviando correos y tienes todo lo demás. pues dejas de enviar correos. Envía los prioritarios y dejas de enviar correos. Pero si tú no te pones alarmas, te puedo asegurar que tú puedes estar enviando correos seis horas y luego vas a tener tal bloqueo mental de decir, me quedan nueve tareas, me quedan dos horas de trabajo y no puedo terminar. Y entonces ahí es cuando va a venir el bloqueo, ¿de acuerdo? Por tanto, yo siempre recomiendo una regla, que es muy fácil, ¿de acuerdo? Cuando entréis a trabajar, establecer prioridades. A trabajar o cualquier cosa, ¿eh? Yo, empezáis la faena de casa, es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, establecer límites, ¿de acuerdo? Para que os sea más fácil hacer las tareas. Y organizarlas por prioridad. Hay peña que coge el teléfono todo el rato. Está ahí con el TikTok, con el TikTok, con el TikTok. O está atendiendo todas las llamadas. Si tú estás contestando correos, mira, te recomiendo que pides el móvil... Y lo pones así, así en la mesa. ¿Por qué? Porque no lo vas a ver. Y vas a estar concentrado al 100%. Dices, hostia, pero me van a llamar, tal, y a lo mejor tengo que atender una llamada. Todo el mundo puede esperar una hora una llamada. Y si no es que tiene un problema mental. Así es fácil. Entonces, a la hora, tú coges las listillas y dices, la segunda tarea, las llamadas del día. Pues empiezo, pipí, pipí, pipí, pipí. ¿Ya has hecho los correos? Dos horas, ahora llamada. De acuerdo. Pues luego, facturación. Vale, imaginaros que ese día la facturación decís, no puedo, no puedo, me, me supera pues dejarla para el final. Y si no, dejarla para el sábado. Para que no sobrepenséis, es importante que aprendáis, digamos, a disgregar todo, ¿sabes? Disgregar todas las cosas que tenemos, ¿de acuerdo? Porque si lo cogemos todo de golpe, nos vamos a colapsar 300%. Entonces eso es lo que os digo. Cogemos una tarea, le marcamos un tiempo y no nos castigamos por no haberla terminado, porque hemos terminado lo que, se, lo, lo que durante ese día, valga la redundancia, ¿vale? Se tenía que hacer. Por tanto, no nos podemos castigar, ¿vale? Porque el overthinking viene de la duda y de la baja autoestima. Entonces, si yo tengo baja autoestima y pienso que soy un trabajador de mierda, cuando tenga 10 tareas encima, voy a pensar que como soy un trabajador de mierda no voy a llegar a ninguna. Entonces, ¿cómo fortalecemos el overthinking, o sea, para, o sea, cómo fortalecernos, nos fortalecemos para que no, no, no tengamos ese sobrepensamiento. Eh, primero, ejercicio, básico, ¿vale? Hacer ejercicio, caminar, es suficiente, ¿de acuerdo? Dos, no estéis enganchados a los móviles todo el día, o sea, móvil justo, lo justo y necesario, ni whatsapps ni hostias. Os va, os va a tener ahí clavados si no os interesa. Una buena higiene del sueño, no cambiéis los horarios del sueño, siempre irá a dormir a la, a la misma hora y os despertáis a la misma hora. Y luego tener una rutina. Esa rutina os va a permitir que no tengáis esa duda. Y ahora os voy a dar otro tip, que es el problema del que le pasa a la gente de overthinking, que no entiende por qué le pasa. Digamos que yo tengo un recipiente, y mi recipiente es capaz, yo qué sé, de trabajar máximo 40 horas a la semana. ¿De acuerdo? El overthinking sucede cuando yo pongo mi cuerpo más. Le digo 42, vamos a hacer 42. Y lo mantengo durante mucho tiempo. Al final ahí se produce un cansancio que ese cansancio se va a ver reflejado en los horarios del sueño, en la productividad del trabajo, Querar, querrás ir más rápido, te vas a rayar y eso es un bucle que no para. Por tanto, te voy a dar un ejercicio que tienes que hacer si quieres fortalecerte para no dudar. Piensa en lo que eres capaz de hacer. No en lo que los demás quieren que seas o en lo que tú crees que, que, que tienes que ser. No, es, hola, yo me llamo David, puedo hacer esto. Si hago más de esto, mal. Si hago menos de esto, mal. Entonces, tú tienes que tener un límite. Es de decir, pues yo puedo trabajar 40 horas, ayudar con las tareas de casa, sacar a la perra, eh, hacer eh, lavadoras y comidas. Ahora, no me pidas comidas familiares el fin de semana. Pues bueno, es mi recipiente, lo respetas y punto. Si tú incluyes eso, entonces te estás metiendo un esfuerzo extra. que es lo que va a hacer que luego tú vayas eh, cojeando todo, toda la, no sé si es cojear, sí si cojear, toda, toda la semana. Entonces, si necesitas un día de descanso, tómatelo, ¿de acuerdo? O sea, ya sabemos cómo son los trabajos, de lunes a sábados, eh, 48 horas y solo tienes el domingo o tienes un día entre la semana. Aprovechalo para descansar y hacer tus cosas. Y una cosa muy importante, y es muy bestia lo que voy a decir, pero yo siempre digo lo mismo. Hay una cosa que nosotros, como personas, tenemos como un sentido de inmortalidad, ¿de acuerdo? En plan, yo no me voy a morir, porque no, no, no lo percibimos, no tengo 30 años, porque cojones me tengo que morir? Pero tú tienes que entender que hay una carrera hacia la muerte que tú la tienes que correr bien. Entonces no te sirve de nada vivir la vida mal. Por eso digo, no trabaje más de la cuenta, sino vive más de la cuenta. Porque luego, cuando tengas 60 años, dirás, hostia, es que me quería subir a una moto de agua, me quería comprar una moto, quería irme de viaje a las Maldivas. Ahora es el momento de hacerlo. Por tanto, las pensiones están como el culo, todo está como el culo, llegar a final de mes es una putada, la mitad de la gente no llega a final de mes. Solo os digo una cosa, si tenéis un problema de dinero, que me encuentro en muchos casos en este canal, que no llegan a final de mes, tener vuestros espacios, aunque sea una telepinza, os lo digo de verdad. Si eso une a la familia, Darle gas. Pero si, si no hacéis nada y simplemente trabajáis e intentáis cubrir ese agujero negro, acabaréis destrozados. Eso es lo que esto. Y lo que venía diciendo, que nos vamos a morir. Entonces, como nos vamos a morir, pero lo digo en sentido positivo. Yo me voy a morir en plan bien, en plan hecho todo lo que tenía que hacer, pero me tengo que poner las pilas para empezar a hacerlo. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, siempre tres cosas. Objetivos a corto, medio y largo plazo. ¿De acuerdo? A corto plazo, yo, por ejemplo, pues quiero intentar ducharme cada día y tener un pelo docente, ¿vale? Es decir, tener una higiene normal. Lo digo porque yo tengo depresión, por si alguien no lo sabe, pues ya, pues para que lo entienda, ¿no? Eh, a medio plazo, pues sería pues eh, hacer 10 kilómetros con la bici. Yo tengo la bici aquí, y la tengo aparcada. Y a largo plazo, pues conseguir una hipoteca si Dios lo permite. Pero es un objetivo, ¿de acuerdo? Si tú te pones objetivos, sabrás que vas a trabajar para cumplir esos objetivos. No vas a trabajar para pagar cosas. Porque si haces eso, entrarás en un bucle vicioso y la única conversación que tendrás contigo es Vale, ok, tengo que ir a la pelu, ya, pero no me lo puedo permitir. Y, y eso mal, mal, fatal. Entonces, os lo vuelvo a repetir. trabajar lo que tenéis que trabajar. Trabajar, perdón. No trabajéis más de la cuenta. Yo siempre digo, cuando... Porque eso hay muchos problemas en las empresas, ¿no? Pero realmente es. Si la empresa te pide 5, tú haz 6. Y ya está, ya cumplís con lo que tenéis que cumplir. Si al jefe se le va la olla, se le va la olla al jefe. No, no a ti. El problema es cuando queremos hacer 10 para que nos escalen, ¿no? Y me digo, no, ahora me vas a poner un aumento de sueldo. No te flipes, no te flipes. O sea, tal y como está la inflación, tal y como está el gobierno, tal y como está todo, o sea, no te pongas a trabajar más por 200 euros, que te lo digo de verdad, que te lo van a quitar en la renta al si final. No, te lo digo de verdad, o sea, no, no, no te sale a cuenta. O te van a tener una retención del 15 y no te va a servir de nada. Por eso, vuelvo otra vez con el tema del overthinking. Para no pensar, no dudar. Por tanto, tenemos un tiempo de decisión de 5 segundos. El Fairy o el mistol. cinco segundos si pasas más de 5 segundos te hizo a ti mismo para para caraculo, y coges el fire y te, y te vas a lo siguiente de acuerdo porque si no empezamos a generar un hábito de duda constante entonces si la liamos nos discutimos con alguien y la hemos o sea lo que se dice pasarse de frenada que dure cinco segundos o sea te das cuenta dices vale ok he pasado frenada vuelvo para atrás en el estadio en el cual yo podía vivir tranquilo sin liar, ¿de acuerdo? Y nada, me dejáis en comentarios si tenéis dudas de este ciclo de overthinking, pero bueno, es que se puede explicar de muchas maneras, porque también hay muchos tipos de obsesiones, de talks, etcétera. Por eso, dejar en comentarios y comentamos los más de esto o hacemos un vídeo específico con las preguntas que dejéis en comentarios. Yo soy David, de eh, Final Boss Project, os quiero muchísimo y espero que estéis muy bien y que tengáis un día magnífico y la semana magnífica también y espero que... Pues luzcáis perfectos al espejo, que tengáis un trabajo súper bien, que vuestras parejas os cuiden y que vuestros perritos también. Y nada, que os quiero mucho, como la trucha al trucho. Nos vemos y hasta la próxima.